¡Hey! Bienvenidos a Classy Mes. Yo soy Classy. Hoy tengo una víctima que se dejó maquillar de mí el día de hoy. Ella es Mai. Creo que quedó muy bonita. Y si quieres saber cómo lo hice, quédate mirando este video. Comencé por las cejas como es lo usual en mí, por lo menos a mí. Me gusta comenzar por las cejas fíjense que voy a ir poniendo todos los productos que fui usando van a estar en un ladito siempre así que no voy a tener que hablar mucho en este video. pero les quería contar que mae fue muy fácil de maquillar porque tiene una piel increíblemente buena Quería decirles también que si algunas de ustedes viven aquí entre Múnich y Augsburg se comuniquen conmigo por medio de un comentario si quieren que yo las maquille Estoy tratando de practicar más en otras personas porque yo siempre me maquillo a mí misma aquí en el canal y ahora quiero comenzar a maquillar a otras personas para ganar más seguridad, más confianza en este sentido así que es totalmente gratis simplemente escríbeme si quieres que te maquille y si estás en moca santiago república dominicana también para la próxima vez que yo vaya por ahí si quieres que te maquille también escríbeme fíjense algo curioso es que en mayo utilicé la base l'oreal Paris infallible fresh wear 24 horas en el tono amber que es un tono que yo también lo uso, aunque no somos exactamente del mismo color. A Mai le queda de hecho mejor que a mí. Em, antes de maquillarla, cuando estábamos afuera en la luz natural, yo puse mi brazo al lado de su brazo y era bastante obvio como yo soy verde, yo tengo un fuerte subtono oliva y Mai es un poquito más tirando a lo neutro casi a lo frío, a lo rosado. Y esta base en el tono amber es bastante neutral, casi un poquito rosadita, y por eso le quedó a Mai muchísimo mejor que a mí. Cuando yo la uso casi siempre, la ligo con un poquito del tono Hazelnut, lo han visto como en mil videos porque me encanta esta base, la uso mucho. Cuando la ligo con Hazelnut, que es bastante amarilla y también tiene algo oliva, entonces me queda mucho mejor, pero a Mae se la puse pura y le quedó perfecta. Aquí quiero mencionar la única cosa que siento que hice mal o que, que se, se me olvidó difuminar mejor y mejorar fue cuando hice los contornos, bueno ahora estoy aplicando, es un bronceador y cuando lo apliqué, apliqué el contorno de la barbilla, de la mandíbula, perdón, no puse un polvito un poquito más oscurito en la parte de la mejilla debajo del contorno y se ve esa parte como muy blanca del lado derecho de su cara sí me quedó bien porque aunque no lo puse en pantalla le puse también un polvo de la cara para fijar toda la base que era un polvo del tono de su piel y parece que en ese lado el lado izquierdo el lado que están viendo no lo puse se me olvidó y ven que se ve como muy blanquito ahí bueno la próxima vez que maquille a alguien sí que me voy a fijar bien de que no me pase esto pero bueno esa es la intención de estar maquillando ahora a otras caras que no sea la mía para aprender más y para ver los errores que yo vaya cometiendo para irlos corrigiendo así que si me perdonan ese pequeño errorcito ya van a ver que al final sí que quedó todo muy bonito y además esto con la luz de estudio que yo tengo aquí sí que se nota mucho más se nota mucho más en la cámara y en persona yo no le vi eso no le noté nada nosotros nos pasamos luego de yo maquillarla un buen rato juntas salimos también afuera a pasear a mi perra y no le vi eso no le vi ese error así que es más por las luces de la cámara y bueno ahora dejo de hablar y te dejo con el resto del video y recuerda regalarme un like si te gustó el video o un dislike, si no te gustó, no importa. Y suscríbete a Classymess y déjame tu comentario de lo que sea que quieras comentar, porque cada comentario le ayuda muchísimo a mi canal. Así que te veo en el próximo video y no te vayas todavía porque falta un poquito y al final te dejo algunas fotos bien bonitas del maquillaje. Así que, chao, hasta la próxima.